¿Ya a poco te mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿Ya a poco sanaste tu miseria? ¿De a poco me mostraste un cielo? Terminando, terminando ya un poquito los ayunos. Ah, sí, pero hay muchos más que van a ir saliendo en cada momento. ¿ah? En cada momento van a ir saliendo esos ayunos que nos van sirviendo para mejorar. ¿ah? Gracias, Señor, por estos, por estos ayunos. Y veamos ¿eh? qué nos dice la palabra hoy día en Romanos 12.6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha dado... Si es la profecía, úsese conforme a la medida de la fe o del servicio en el servir. Palabra de Dios, palabra de Dios. Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes dones, hermanos queridos, todos, todos. Y tenemos que ponerlos todos a servicio del Señor. Somos únicos y repetibles. Por lo tanto, el Señor nos está dando esa luz que necesitamos para dar a los demás lo que Él nos está dando a nosotros. Así que, hermanos amados, aquí piensa, tienes el don del servicio, el don de la palabra, el don de la alegría, a lo mejor ese don que necesitamos para llevarlo a los demás, ese don de la escucha, que cuesta tanto. Ese don lo ponemos al servicio del Señor. Y veamos ya terminando nuestras palabras, nuestros ayunos hoy día, es ayuna de palabras nomás. ¿Ya? Y llenémonos del silencio para poder escuchar al Señor. Ayudemos de palabras, hagamos un silencio hoy día. ¿Un silencio para que Para poder escuchar al Señor. Veamos que todos los días necesitamos un ratito, unidos Él con nosotros. Sin celular, sin tablet, sin televisión, sin teléfono, nada. Tú a tú, tú a tú. Y no necesitas, Señor, quiero esto, quiero esto, ta, ta, ta, ta. No, calladitos. En un silencio de corazón a corazón. Qué maravilla, hermano querido. Así que hoy día ayunemos de palabra. De tanto bla, bla, bla, bla, el Señor sabe Lo único que quiere es que le diga, Señora, que estoy. Lléname de ti, ayúdame a no defraudarte Tú sabes lo que está en mi corazón Y punto Y guardamos silencio, pues Y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor Vamos sintiendo su palabra Vamos sintiendo su amor Hagamos la prueba, hermanos queridos Va a faltar, va a costar Sí, porque estamos acostumbrados Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla Díganmelo a mí, pero yo he reconocido y he gozado y sigo gozando y espero seguir gozando de esos silencios con el Señor. Así que te invito hoy día a hacer ayuno de palabras para encontrar al Señor en todo su amor y en todo su esplendor. Soy un grano de arena que alaba a Dios Una gota en la lluvia que alaba al Señor Un puñado de sal de un salar Una gota de agua en el mar Necesito alabar la grandeza de Dios una estrella en la inmensidad, un segundo en la eternidad. Me pregunto quién soy ante el poder de Dios. Como río que corre buscando el mar. Como abeja en su viaje buscando el panal. Así busco en mi vida al Señor Y al hermoso destino final Algún día veré la grandeza de Dios Nada soy sin embargo aquí estoy Levantando mis manos a Él Es hermoso vivir alabando al Creador Una estrella en la inmensidad un segundo en la eternidad, me pregunto quién soy ante el poder de Dios, nada soy sin embargo aquí estoy, levantando mis manos a él, es hermoso vivir alabando al creador, es hermoso vivir alabando al creador.